La estrella de la esperanza Continuará siendo nuestra Mostrando fortaleza por la sangre de mi raza Las dos culturas que amuestran conmigo hasta que la sociedad la muerte no se pare, que mi lengua y el chica, siga y no pare, mostrando fortaleza por la sangre de mi raza, mira ci spaiu ya ris paricu pa me manda samuskata ta bineasca ima cata aci caua data se ridcanci funtari mașma cu naga pa la hatu ya ci spaca ma te gici spaca ti shunci cu cu pa mama wang nine ali ia ta ca bishunci ari ce ai cu asa asa pic caș randi randi makita te puja fa cu jacuna paș cu ci cu na paș cu te cu na paș ali ci pașai mi cu nabe cu pa mi charinci ia cinte <tose> vitipa shira mi dit ti pachure mi kanchi ima chi ti pachimi a jupura mi kansante musu spada kish mi punti. shira mi dit ti pachure mi kanchi ima chi Tal cultura, mostrando resistencia durante siglos de tortura La decencia no se ha perdido, el ritmo y las tradiciones firmes se han mantenido tenemos ningún fin Fusionamos bombos, cajas con un bandolín Creamos piezas únicas a fin De llegar a crear un virarimo del rondín Ahora se escucha un rumor de que ustedes tienen temor A vivir la vida del campo, un clamor fuerte se escucha Tranquilo, nosotros no somos tal para ridiculizarnos Total, no vivimos del que dirá Hagamos que el cóndor sea inmortal Como nuestra cultura que siempre se levantará brutal la sangre de mi raza las dos culturas que amo estarán conmigo hasta que la sociedad y la muerte no se pare que mi lengua y el hip hop siga y no pare mostrando fortaleza por la sangre de mi raza las dos culturas que amo estarán conmigo hasta que la sociedad y la muerte no se pare que mi lengua y el hip hop siga y no pare. ya Kashi manda, inmortal cultura. Ciudad, mi patria <música> con sangre obrera, los que hablan de libertad y tienen las manos negras, los que quieren.